Hola, ayer me escribisteis una de vosotras, bueno ya sabéis que todos me podéis contactar para pedirme consejos sobre qué hacer en caso de acoso escolar en la escuela, cómo actuar, a dónde acudir, en fin, yo siempre os atiendo en cualquier momento, cualquier día, es igual si es el fin de semana, ya lo sabéis. Pues ayer me escribió una clienta y luego me llamó y me dijo que se había encontrado a un acosador suyo, ya el adulto, y que este le saludó a ella como si nada. Y ella le dijo, oye, tú me hiciste bullying en el colegio, me trataste muy mal. Y él respondió, pues yo no me di cuenta. O sea, no era mi intención hacerte daño. Yo era eh, un niño y para mí estaba bromeando. Bueno, por eso nosotros no hemos hecho ninguna denuncia vía penal contra niños. Porque entendemos que esto es así. Además, los delitos cometidos entre menores de 14 años prescriben, y creo que incluso de 18, prescriben al año. Es que no da tiempo y no merece la pena. Lo que sí se puede hacer es denunciar por no cumplir el concepto que en derecho se dice invigilando, eh, vigilar la seguridad de los niños, a los adultos que allí tienen que estar. Monitores de comedor, eh, profesores que vigilen el patio o las aulas, etc. ¿no? En fin, ya sabéis que podéis contar con nosotros para lo que queráis. Un abrazo fuerte a todos.